Gracias, señora ministra. Senadora Palencia. Señora ministra, si yo, yo comprendo que, que su ministerio de Hacienda, como es lógico, principalmente se preocupe por recaudar. Y en este sentido, pues el juego recauda mucho. Verá, el póker, que es la estrella de las apuestas online, pues deja 140 millones en Hacienda. Los españoles han gastado 2.300 millones de euros este año apostando por Internet y es que precisamente el hecho de que sea usted hoy quien contesta a la pregunta que esta senadora formula y no la ministra de Sanidad, pues es parte del problema, porque este consejo asesor, que tendría que tener un punto de vista salubrista, pues no lo tiene y depende de su ministerio en vez de, de depender del Ministerio de Sanidad, como este grupo ha propuesto en comisión y, por cierto, se le denegó y, como llevan muchos años, proponiendo las organizaciones de ayuda y rehabilitación a personas con ludopatía. El propio Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio ante su ministerio y el de Sanidad, alertando del peligro que puede suponer para la población en general y para los jóvenes en particular la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de casas de apuestas, señoría. El Partido Popular durante muchos años ha mantenido una visión recaudatoria sobre el tema del juego, poniendo los ingresos por impuestos y los intereses de los grandes operadores del juego por delante de la debida protección de las salud Vaya terminando, señoría. y los problemas que la ludopatía causa a las personas afectadas y a sus familias no se han preocupado por proteger a la población, sobre todo a la población más joven. Señora ministra, marquen ustedes agenda, marquen plazos claros o ustedes no lo estarán haciendo mejor, estarán haciendo lo mismo.